Hola, hoy hablaremos sobre las cinco principales barreras que se encuentra una persona con discapacidad física. Bienvenidos al canal de YouTube de Wii y comencemos con la entrevista. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación para el día de hoy. Hola, ¿cómo estás Ana? Encantadísimos de estar aquí. Con ustedes. Qué rico. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una entrevista para que nos cuentes un poco sobre Rampas Colombia y pues dar a conocer un poco más de esa información para que la gente esté súper enterada. Entonces, empecemos con que nos cuentes un poco sobre cómo surgió esta idea de Rampas Colombia. Eh, bueno, Rampas es un proyecto súper lindo que surge a raíz de un accidente en el que se vio involucrada la fundadora de Rampas, que se llama Mariana Pineda, y pues eh, en toda su experiencia, ve que pues ella pasa por una discapacidad que no es permanente, pero en, es, en ese momento encuentra lugares que no son accesibles, y ya pues a lo largo del tiempo, con sus estudios y todo eso, empieza con este proyecto de rampas, y pues personas que nos vimos involucradas en el accidente, nos volvemos parte del equipo. Entonces nace como, como esa necesidad de identificar los lugares que son y no son accesibles para las personas y pues también por generar una representación de las personas con discapacidad, que eso pues no tenemos tanto. Sí, eso es cierto. Y entonces también cuéntanos un poco cómo cambia la vida después de adquirir una discapacidad, cómo es ese proceso de aceptación, de adaptación a la nueva discapacidad. Sí, bueno, es un proceso bastante difícil, eh, creo que pasé por todas las etapas de, del duelo. Entonces, pues empecé por la negación, como esto no me puede estar pasando a mí, cómo es posible, eh, pues el enfado con todas las personas a mi alrededor, que eh, pues súper dispuestas a ayudarme, pero como que te recordaban ese, ese cambio tan drástico que, que tuve en la vida. Eh, pues luego la depresión, la tristeza de no, no voy a ser capaz de vivir con esto, no sé qué voy a hacer, me quiero morir, porque son cosas que surgen y suceden y pasan por la mente, son pensamientos muy dañinos, y pues ya luego la aceptación de como, bueno, estamos aquí, me pasó esto, la vida sigue, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante?, entonces, todo empezó con un aprendizaje de adaptarse a la nueva vida, a hacer las cosas que hacía, pero de una manera ya distinta, de ver qué herramientas podía usar nuevas para facilitarme la vida y pues, buscar referentes, ver cómo lo hacen otras personas que tienen una discapacidad parecida a la mía. Entonces, esto ha sido como todo un proceso, eso sí, largo, arduo, con sube y bajas, pero pero muy enriquecedor y muy necesario, muy muy necesario para para la sociedad en la que vivimos actualmente. Entonces, me parece, o sea, como que ha sido un golpe duro, pero le hemos sabido sacar el provecho necesario. Estamos aportando ahí el granito de arena. Sí, eso es lo importante. Hoy en día se necesita mucho aumentar todo ese tema de la accesibilidad a nivel general. Vamos con el tema central. Que es que nos cuentes un poco cuáles son esas cinco principales barreras que se encuentra una persona con discapacidad física. Bueno, nosotros desde Rampas eh, proponemos como cinco ítems de evaluación para los lugares, o sea, se aplican a cualquier lugar que tú puedas visitar. Entonces pues el primero es como la accesibilidad general, entonces si la puerta del lugar que visitas es amplia, o sea si se si cumple con la norma de que tiene los 80, los 85 centímetros mínimos o más, que pues, es lo ideal, uh -huh. las rampas con su inclinación que pues por ninguna razón deberían superar como el 15%, pero pues hay unas que parecen paredes uh -huh. y que pues pueden ser accesibles pero no te dan independencia. Y uh -huh. entonces, en esa accesibilidad general, incluyo todo eso, si el lugar tiene escaleras, entonces, si hay un ascensor, si puedes entrar al ascensor, porque muchas veces el ascensor sí. hay un ascensor, pero la silla no entra. Entonces, sí. es mirar todos esos detalles. Eh, lo otro es la accesibilidad del mobiliario, porque hay lugares que son potencialmente accesibles, pero la distribución del mobiliario, las mesas o los muebles que tengan ahí, a veces impiden como ese tránsito fácil, me ha pasado como en almacenes de ropa y cosas así, que voy de repente y pop me estrello contra un perchero, <ríe> porque está corrido, está mal ubicado, o simplemente tengo que dar una vuelta gigante porque hay no un mueble fácil. que pudieron correr cinco centímetros y cabía perfectamente. Entonces también es súper importante ese aspecto para nosotros, eh, otro de los aspectos son los baños, pues nosotros somos personas, el estar en condición de discapacidad no, no implica que nos volvamos ángeles y estemos en un nivel espiritual más alto y no vayamos al baño. Entonces, no, todo lo pues, contrario. Eh, exactamente, y pues para nosotros la entrada al baño es súper difícil porque pues hay miles de de, de, de de discapacidades que tienen sus diferentes como afecciones corporales uh -huh. y pues debería haber baños accesibles en todos los lugares que uno pueda visitar y muchas veces eh, ni siquiera puedes entrar al baño, <risa> uno, uno no puede salir por mucho tiempo tiene que contar las horas en las que puede estar afuera uh -huh. para luego volver a su casa y poder entrar al baño tranquilo y pues es algo que no no debería pasar uh -huh. o incluso volvemos importante. perdón incluso sí, volvemos pero no, no, a no. el tema de de la de ser autónomo porque puedes entrar al baño pero necesitas que alguien te cargue hasta el hasta el baño y te ayude a volver a salir a volver entonces sí se pierde como totalmente la autonomía no y, y hay veces que bueno te dicen sí sí tengo baño accesible pero entonces está cruzando unas escaleras entonces <risa> pues no, no sirve de nada el baño accesible porque pues nadie puede acceder a él, entonces como que hay cosas mínimas que deben haber por ley, pero tampoco se cumplen y hay cosas, muchas cosas que faltan también por incluir en esta ley, digamos, yo te he contado alguna vez que son los cambiadores, uh -huh. muchas personas con discapacidad necesitan estos cambiadores, no todas se pueden pasar de, de una silla a un sanitario porque es muy difícil y las personas que son como las personas de apoyo, estas personas con discapacidad sufren mucho a la hora de salir con estas personas. Y pues la persona también obviamente sufre, entonces nos falta mucho en cuanto a, a accesibilidad en los baños. Otro de los aspectos a los que también uno se enfrenta y tiene barreras es el servicio al cliente. O sea, uno va a muchos lugares y las personas no saben cómo interactuar con personas con discapacidad. Entonces, pues es bastante curioso que, bueno, digamos en mi caso, yo pues puedo hablar, puedo expresarme. Uh -huh. Lo único que no hago es no puedo caminar. Y voy con mi persona de asistencia y le hablan, es a ella y no a mí. Como sí. si yo no pudiera entender, como <risa> si yo no pudiera hablar, no pudiera opinar. Y son temas que oh, muchas veces es respecto a mí. Uh -huh. A veces en citas médicas, en cosas así, no no me hablan directamente. Entonces es como, bueno, la persona a la que te refieres es a mí, aquí estoy, sí. Sí. Es como si pasáramos a ser invisibles. Uh -huh. Bueno, tener una como decisión propia, propia, sí. Exacto, como que ya no, ya no podemos, entonces como no podemos hacer ciertas cosas solos, entonces ya. Dependes totalmente de alguien más. Uh -huh ya no vale la pena interactuar contigo y no eso no es así o sea, hay muchas cosas que por las que las personas deben como eh, pues pasar no sé de pronto informarse crear esa conciencia eh, mirar como herramientas para acercarse a las personas con discapacidad porque no es solo es en cuanto a la discapacidad física sino la, in la discapacidad intelectual uh -huh. eh, la discapacidad auditiva, que también es súper importante que la, la persona que no se, no se comunica en lengua de señas y que de pronto no, no sabe el alfabeto escrito, entonces buscar herramientas, no sé, como el centro del relevo del INSOR, que, es, que aporta un montón. Entonces es, es mirar eso y, y hacer conciencia para las personas de que hay muchas opciones, que hay muchas formas de comunicarse con nosotros, la población con discapacidad. Que no, no por tener la discapacidad nos volvemos invisibles. Sí, y pues ya el último hito en que nosotros evaluamos son los parqueaderos. Pues los parqueaderos, nosotros usualmente sufrimos muchísimo con el transporte, porque sí. pues el transporte público no, la mayoría de las veces no es accesible, y cuando lo es a veces está muy lleno, las personas no respetan los espacios, que son adecuados para las personas usuarias de sillas de ruedas o las personas que tienen animales de asistencia incluso, Ajá. que muchas veces o no hay parqueaderos accesibles o los utilizan personas que no los necesitan y pues deben tener ese espacio para que por cualquiera de los dos lados pueda bajarse una persona usuaria de silla de ruedas o con cualquier otro elemento de movilidad. Entonces es más como ese respeto por esos espacios que son exclusivos que no es porque nosotros querramos ser privilegiados los favoritos, no, es porque en verdad nos necesitamos. Es no es porque yo, ay, yo quiero un, un, un parqueadero más grande porque tengo discapacidad. No, en verdad lo necesito. No es, no es un lujo, es algo que <risas> sí necesito. Y entonces es más cuestión como de empatía, de esa concientización de las personas, de pues para que no pongan estas barreras ellos mismos. Entonces es como una lucha diaria, y pues que también nosotros como personas con discapacidad tenemos que hacernos notar, empoderarnos nosotros mismos, eh, salir a los lugares y exigir. Porque están unas normas, hay unas leyes y nadie las cumple, no las cumple. porque no ven la necesidad de cumplirlas. Sí. Y entonces por eso no ves tantas personas en la calle con discapacidad. Exacto, como de la densidad de población con discapacidad que puede existir en Colombia. Por cada 10 personas sin discapacidad hay una persona con discapacidad y nunca vemos esa densidad en ninguna parte. Nunca se alcanza a ver la, esa misma densidad que, que dicen que existe y es porque también muchas veces va como es la mentalidad que tiene incluso la persona con discapacidad que la gente no conoce, que la discapacidad no va en la persona sino del entorno que la rodea. Entonces, creo que tanto es parte de ustedes como de los trabajadores de la salud que trabajamos con ustedes, como de otras personas, el simple hecho de informarse, de saber que es la barrera quien crea la discapacidad. Es el no tener la rampa la que te hace que tú no puedas ir autónomo y libre en un espacio. quedan nosotros exigir eso. A mí pues, el esfuerzo de salir de la casa es mucho, entonces prefería quedarme acá porque, porque el entorno no está adecuado a uno. Entonces las personas que te acompañan tienen que esforzarse más para que, poder movilizarte porque, porque el entorno simplemente no te lo permite. Si una persona eh, sin discapacidad de algún lugar que le parece muy chévere y esté en su entrada tiene una escalera, pues ya va a analizar y va a tomar conciencia de que una persona usuaria de silla de ruedas no puede entrar a este lugar. Y pues ver todas las barreras, o sea, se ayuda a que como sociedad estemos construyendo y empecemos a unirnos y a pensar en el otro. Entonces, ese, esa es nuestra idea, ese es nuestro objetivo y vamos poco a poco y los invitamos a todos a unirse con nosotros al reto de la accesibilidad. Muchísimas gracias por todo, súper chévere la conversación. Ay, muchas gracias por la invitación. Me encantó y nos encanta estar trabajando de la mano con Wii para difundir toda esta información que es supremamente importante para todos.